pasada unidad hablamos de la necesidad de ver el perfil del estudiante cuando sale de nuestro curso. En esta unidad quiero presentar un tema relacionado, e increíblemente lógico, pero desafortunadamente desatendido. Yo quiero hablar de la necesidad de ver el estudiante cuando entra a nuestro curso. Y me voy a explicar. Nosotros sabemos que cada estudiante tiene ciertas características que lo separan de los demás. Cada uno tiene cierto bagaje que lo distingue cuando llega a nuestro salón. Sabemos que traen una serie de combinaciones de conceptualizaciones, de destrezas y actitudes que son únicas. Ahora, imagínate la variedad de combinaciones de estos tres elementos que nosotros vamos a confrontar como maestros cuando lleguen esos estudiantes a nuestro salón. Sin embargo, aunque esto no se discute mucho en los salones comunes y corrientes, hay un sector de educación que toma estas particularidades muy en serio, y es el sector de la educación especial. Ahora, tú puedes decir, ¡ah! ¿Es lógico que la educación especial tome en consideración al estudiante cuando lleguen a nuestro salón? ¡Seguro! Y tú puedes justificar esto, diciendo que se tiene que tomar en consideración las necesidades de cada uno de estos estudiantes para poder individualizar su educación. Pero, yo pregunto, ¿no todos los estudiantes deben ser, ser evaluados cuando llegan a nuestro salón para tener programas adaptados a sus necesidades? ¿Todos los estudiantes no deben tener acceso a una educación individualizada? Sabemos que el mundo de la educación especial nos ha enseñado el camino, nos han enseñado cómo individualizar la educación. Y ahora, con las tecnologías que tenemos disponibles, es una cuestión de tener todo tipo de educación universal. Por eso es que en esta unidad tenemos que trabajar con las múltiples formas de representar los conceptos y las destrezas que queremos trabajar. Luego vamos a trabajar con las múltiples formas de expresarnos. Y tercero, vamos a tener que trabajar con el tema de la motivación, que es parte importante de esto. Así que espero que disfrute esta unidad y que podamos aprender mucho juntos.